Bienvenidos a esta clase invertida preparada para el espacio curricular Alfabetización Digital 2018 A modo de presentación, mi nombre es María Celeste de María Tengo 29 años y soy de Villa Mercedes San Luis Tengo dos hijas y es gracias al apoyo de mi familia Que este año pude comenzar a estudiar para ser profesora de matemáticas del nivel secundario durante el cursado de esta materia hemos ido incorporando tanto herramientas como metodologías de trabajo, introduciendo el mundo de los recursos digitales e informáticos como plataformas didácticas y educativas, útiles no solo durante el desarrollo de actividades académicas en la formación inicial, sino también y sobre todo en nuestra carrera como futuros docentes a cargo de una clase es a través de este video que vamos a ir conociendo cuánto y cómo hemos trabajado durante el dictado de la materia a lo largo de todo el cuatrimestre lo que ustedes están viendo ahora es mi muro o portafolio electrónico personal el cual fue solicitado por la cátedra y se encuentra en Padlet a disposición de todos en la descripción van a encontrar un link para acceder de forma inmediata este recurso online es muy efectivo como herramienta de aprendizaje colectivo. Nos permite difundir, expresar y comunicar información e ideas, además de mostrar una combinación de los conocimientos y competencias adquiridos. Como podemos ver, en esta pizarra se explica más a detalle cada una de las clases realizadas, expuestas de manera sencilla y fácil de comprender utilizando datos multimedia tales como textos, videos, enlaces, imágenes, etc. Y si bien en este caso es personal, puede utilizarse para proponer actividades áulicas colaborativas entre los alumnos. La registración en Padlet es muy simple y rápida si disponemos de una cuenta de correo electrónico. En la web podemos encontrar tutoriales que explican a detalles estos procedimientos desde la creación, la publicación y luego para compartir el contenido Esta aplicación tiene mucho potencial y entre todas las herramientas que ofrece también nos posibilita incorporar documentos colaborativos desde Drive Desde la clase inicial fuimos conociendo y aprendiendo sobre la evolución de la tecnología su influencia y sobre los criterios de búsqueda y uso de la información particularmente la científica tan necesaria para los estudiantes en los niveles académicos nuestra herramienta de trabajo por excelencia fue el servicio de almacenamiento y gestor de archivos google drive lo que nos permitió producir documentos crearlos, editarlos, compartirlos y realizar actividades colaborativas, por supuesto siempre contando con la ayuda de los profesores y tutores. A través de análisis de textos y entrevistas de varios autores, en la clase 1 reflexionamos sobre la integración de la tecnología a las prácticas de lecturas habituales, definiendo a los nativos y a los inmigrantes digitales planteando los nuevos desafíos pedagógicos ante el mundo digital y avanzamos con la introducción de nuevos conceptos y competencias relacionadas a la alfabetización digital lo que nos instó a preguntarnos e intentar respondernos qué significa hoy saber, leer y escribir Otra de las herramientas ofimáticas que utilizamos fue la planilla de cálculo de Google Drive contabulación de datos, análisis e información y utilizando funciones predeterminadas se nos presentó este programa en la clase 2 de gran utilidad para el desarrollo de actividades tanto de manera individual como colaborativa si no lo mencionamos antes cabe aclarar que las plataformas de trabajo colaborativo online presentadas en la clase 3 no solo son muy versátiles y compatibles con muchas herramientas ofimáticas como Office, por ejemplo sino que permiten realizar propuestas educativas organizadas y completamente efectivas en forma conjunta optimizando tiempos de ejecución y gestión de la información esta clase fue grupal y con la asistencia continua de un profesor-tutor durante todo el proceso. Una de las últimas propuestas de este espacio fue la de generar un archivo audiovisual a partir de las presentaciones colaborativas realizadas anteriormente. El objetivo de esto fue el manejo de los formatos multimedia como soportes digitales sea por su flexibilidad o accesibilidad para los usuarios, fue evidente que la incorporación de las TIC es mucho más significativa y nos abre la puerta a pensar la clase como virtual y no solo como presencial, buscando siempre el desarrollo de las habilidades comunicacionales. Para esto utilizamos la aplicación A2B AtubiCatcher de fácil manejo, gratuita y con una variedad de opciones para crear nuestros videos esta herramienta se puede obtener desde la página web oficial donde con un simple clic se descarga un archivo ejecutable que de forma predeterminada suele guardarse en la carpeta de descargas y su instalación está a cargo de un asistente que va guiando y ofreciendo herramientas extras que si bien están incluidas de momento no son necesarias como por ejemplo barras de herramientas o navegadores yo ya tengo este software en mi PC y ahora además de compartirles un link que explica detalladamente el paso a paso de la instalación voy a mostrarle algunos de los usos que se le pueden dar algo para tener en cuenta es que si sus equipos poseen conexión a internet es muy probable que cuando accedan les pida actualizar la, actuali la aplicación lo cual también es muy rápido y sencillo al aceptar automáticamente te lleva a la página oficial antes mencionada y se repite el proceso de instalación se deben aceptar los acuerdos de licencia que pide el ejecutador destildar las opciones que no nos interesan y comienza la actualización al abrir el programa nos encontramos con varias opciones de trabajo para realizar videos descargarlos, editarlos convertirlos, realizar captura de los mismos crear DVDs, blu-ray, etcétera utilizaremos la pestaña screen record donde se encuentran numerados los pasos que se debe tener en cuenta para que el video resulte como lo deseamos. Seleccionamos área de pantalla, fuente de audio, formato de salida, aunque luego permita convertirlo, la carpeta donde se va a guardar el trabajo y también opciones de captura. Una recomendación es la de hacer primero varias pruebas de sonido o de imagen, sobre todo cuando es la primera vez que se utiliza este programa como plataforma de publicación y reproducción elegimos youtube que es uno de los servicios de alojamiento gratuitos de mayor conocimiento además es público y súper accesible una vez que obtuvimos nuestro video con nuestra cuenta personal de google ya podemos compartirlo para subirlo se aconseja utilizar cierto tipo de formatos y resoluciones algo que es bueno tener en cuenta a la hora de grabar el video si es nuestra intención compartirlo luego y es muy importante aclarar el uso de las licencias Creative Commons Youtube también permite a su vez configurar la privacidad colocar una descripción del video una miniatura y luego también una vez cargado editarlo es decir recortarlo, agregar música para corregir sonidos ambientales ajustar volumen del hablante mejoras en la imagen, añadir efectos especiales y colocar subtítulos, fundamental para la inclusión de destinatarios con disminución auditiva, de visión, etc. Como podemos ver, y a modo de conclusión, a lo largo del cuatrimestre se nos permitió con el uso de recursos informáticos y digitales acceder a una nueva forma de aprender y de enseñar. El uso de las TIC es cada vez más frecuente en profesores y alumnos, lo que hace necesario y muy importante el conocimiento y manejo de aquellas que puedan resultar útiles para el logro de un vínculo desde la modalidad virtual. La evolución de la tecnología digital posibilita a través de tutoriales, autoevaluaciones, mensajería virtual, foros, servicio de almacenamiento y gestión de archivos en la nube, entre otros, adentrarnos de manera crítica a esta nueva revolución que llamamos alfabetización digital. Les agradezco mucho por su tiempo y los saludo cordialmente.